Hoy es un buen día para burlar a la muerte. ¡Divirtámonos, amigos. Me crearon para ser una máquina de matar. Este es vuestro campeón. salto. Seguidme o apartaos de mi camino. ¿No existe? Pito, pito, gorgorito. ¡Fuera de mi camino! ¡Esto es todos lo entendido! ¿Qué? Si te soy sinfano, simplemente me gusta matar. Con ellas. Yo iré por aquí. para escudo. Cargando los escudos. Aquí hay una batería para escudo. Gracias. Aquí hay una mejora de asa. El Recargando mis escudos. Quiero munición pesada. Tomar? Reparando. Veo un blanco cual que matar. Haré que para siempre. ¡Cállate, saco de huesos! Ve un blanco al que matar. ¿Qué hacemos por aquí? Ahí fuera hay alguien. Lanzo. Otra! Veo una víctima allí. Veo un blanco a lo lejos. Entendido. Necesito matar más. ¿Qué es eso aquí delante? Estamos en el anillo. Ahora vendrán a. Lanzando granadas de seguida. Electroestrella lanzando. Los enemigos pensando. Acabé un enemigo. Detecto un blanco aquí. Recargando escudos. Derriperé a otro. Aquí hay alguien. Recargando. Ahora están todos muertos. Tío, no te hagas Usando un botiquín. Recargando escudos. Necesito munición pesada. Recargando escudos. mis escudos. Quiero munición ligera. Necesito munición ligera. Aquí hay munición Necesito de munición energía. Peor. Aquí hay munición ligera. Bajos, recargándolos. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Sí. Necesito si munición pesada. Simplemente me gusta matar. Aquí hay munición pesada. duda de que otros estuvieron aquí espero Muchas que los gracias. alcancemos un placer colega no somos los primeros en pasar por aquí, aquí. Mirad, hay alguien allí fuera está lejos he visto a alguien aquí Próxima víctima, aquí delante. ¡Calla y muere! Recargando escudos. ¡Rápido! Sí. No, no. Recargando escudos. Eliminamos a todo el pelotón. Falta. cargando los escudos. Aquí, aquí hay una R301. Necesito escudos. Recargando escudos. Aquí hay munición. No patada. te daré las gracias. Necesito munición ligera. Me estoy reparando. Aquí hay munición ligera. Recargando escudos. Muchas gracias. Reparando mis caños. Usando un botiquín. Id de aquí delante. Aquí hay una caja de enemigo. Aquí hay un estandilador de cañones. Estaré atento esta zona. Se ha proclamado una nueva parca. Hay una nueva marca. Aquí hay munición ligera. Aquí hay una caja de enemigo. Quedan dos pelotas. No os metáis en mi camino. Nueva parca. Vigilando aquí. Y también espero matar a unos cuantos. Diez segundos hasta que se cierre el anillo. Ya lo sabéis. Voy a mataros. El anillo se mueve. Vaya, alguien ha entrado en nuestra zona segura. ¡Recargando! trata de fragmentación lanzada. ¡Lanzar un pack de supervivencia. Recargando. Recargando. Cállate, saco de huesos. Os veréis en las sombras. Te haré callar. Mejor se de la la vuelta vuelta. De la Voy a vigilar este punto Vigilando ese punto de aquí ¿Vamos a la zona o no? ¿Qué por aquí? Ten cuidado, cuidado, cuidado, cuidado por ¡Usemos la tirolina! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Mira, Me pregunto, hay Allí fuera o mira, de mira, No, agarro. Creo que vio a uno. Blanco detectado. Disparando. La próxima víctima. Aquí delante. Se voy por el otro lado. Pasa, la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que alguien tiene ganas de morir. Recargando escudos. ¡Se disparan. Recargando escudos. Recargando. ¡Curando! ¡Se disparan, amigos! No te preocupes, estoy aquí. Contacto con objetivo. Me ayudaste. Te perdonaré en la vida. Recargando Cállate. Mis... ¡Halga ya! ¡Pasa! Hey, deberíamos echar un ojo a ese par de supervivencia. Escudos bajos, Y de aquí delante, ahora. no los veo. Los enemigos me están disparando. Lanzando electroestrella. Cargando escudos. Recargando escudos. A la puerta atrás del anillo. Cargando escudos. Vamos. Despedad. Allí hay un jugador. Recargando escudos. Recargando escudos. Recargando escudos. ¡A callar! Grande salvo. 60 balas. Necesito que bala. ¿Qué es eso aquí delante? Acabo de hacer por ahí fuera. Y de aquí delante. Pero si la zona ahora. está aquí, espérate, tira. Tenemos que ir. Atención, el anillo se está cerrando. Necesito matar más. No ¿Qué es eso aquí delante? ¡A gusto! Me disparan, amigos. Defendiendo esta zona. Una nueva arca. Recargando mis y de aquí delante, ahora. Otra munición de pesar ¿Pesanos qué sí quieres? Sí, tengo un poco de... No, no, se me falta la ligera. Pero eh, tengo 80. Es Necesito esta? matarlo. Aquí hay munición ligera. 35. Empieza la cuenta atrás del anillo. El enemigo avistado. Ahí fuera. Aquí hay un saco de huesos. No creo que sea de. Ahí fuera. Pueden que se tomen por ahí. Hay alguien allí fuera. Me no hay creo, que en creo, caseta, ¿eh? Veo a alguien ahí, ahí fuera. Van peor, ahí van para allá, ahí van para allá. Espera, espera, espera. Sana. Ahí ¿Para? fuera hay un sabrán de Un minuto más. El anillo está ahí mismo. Tan cerca, tan cerca. Necesito matar más. ¿Qué espérate, espérate. es eso aquí delante? La hueva será aquí adentro, ¿no? 45... Podríamos mirar. A El anillo está cerca. Si no creo que venda galletas. Vigilando allí. Me disparan. Pero... Oh, no, no, no, no, no, no, otro pelotón. Cállate de una vez. Te haré callar. Aquí hay un saco de huesos. El anillo está cerca. Solo somos nosotros y ellos. Vamos, colegas. El anillo se cierra. La línea